Un cordial saludo a todos los equipos. Welcome to all the teams that we're going to be here. This is going to be in Spanish, but I'm going to translate a little bit. Vamos a traducir un poco, pero esto va a ser principalmente en español. Primero que todo, aquí un gran saludo para la persona que me está acompañando el día de hoy, que es Sara Peña. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Súper bien, y sobre todo que esta semana hemos estado muy ocupados con muchas cosas, como digo yo aquí que Sara, Sara tiene las ideas y luego nos toca a todos eh, empezar a ver cómo las vamos a, a realizar y eso fue el Robo Janglam. De, definitivamente Robo yanglam fue una, una idea que surge eh, de una inquietud de Sara pero bueno, ahí entre todo Robo Young lo pudimos lograr y salir sacar adelante, entonces bueno Súper bien, muy contento con los resultados. No sé, ¿tú cómo viste la jornada? ¿Cómo te pareció? Pues, intensa, ¿verdad? Muy, muy buena preparación de las chicas. Hubieron muchas que nos, nos dejaron asombradas en el colorín. La segunda ronda estuvo buenísima y la verdad feliz, feliz de verdad por ser el primero que hicimos. Las representaciones de los países estuvieron muy buenas de verdad y la chica súper contenta de lo que estaban haciendo. Bueno, hay que, hay que tener en cuenta un <risa> par de cosas. El año entrante vamos a tener el torneo Robo Jam Glam el 8 de octubre. Eh, ocho, eh, el 8, 9 el de octubre, pues ese sábado, ese fin de semana. Y va a ser. Eh, esas ya competencias, ya sí hay que pagar inscripción. Esta simplemente la hicimos a modo de, de exhibición. Para que los equipos, pero igual, a los equipos que participaron, igual les sumamos puntos en la tabla en el ranking. So, all the teams that were here, they still got their points in the ranking. Eh, entonces, para que lo tengan muy muy muy en cuenta, pero bueno el año entrante será, y será el año entrante será el último clasificatorio del año o sea que habrá equipos que de pronto con las chicas lograrán llegar al Robo All Stars que ya sabemos que es un nivel muy muy alto, el año entrante no va a haber torneos luego del Robo All Stars será el último último del año eh, el año entrante tenemos más o menos unos 18 torneos ya planeados eh, esto está muy muy intenso entonces bueno, Sara, ¿por qué no empezamos más bien eh, a, a hablar un poquito de, de, a ver, de para que vamos avanzando con esta clausura? Eh, ¿Cuántos equipos tuvimos? Cuéntanos un poquito eso. Bueno, sí, en total fueron 53 equipos de seis países, con representación de Filipinas, México, Argentina, Colombia, Panamá y Perú. Y en total hubieron 92 robotistas. Todas chicas. Solo Todas chicas. chicas. Todas chicas. Todo el femenino solo femeninas presente, mejor dicho. Excelente eso. Bueno, y, eh, bueno, cu y cuéntanos, ¿quiénes nos acompañaron en, en esta competencia? Bueno, tuvimos un jurado de lujo, de verdad. Solo chicas también, solo chicas. Eh, tuvimos a la profesora Ana Mendieta de Argentina Janet Hurtado de Colombia Janita estuvo en Dizdrip, ¿cierto? en, la, en el reto Sí. perfecto tuvimos a Jenny Lau de Filipinas ella estuvo en Robotech y tuvimos a Jan Hurtado de Colombia como la mencioné Lola Roja y mi persona que estuvimos en Colorín como juezas hay veces que, por ejemplo, a Jenny, que estuvo en Sketch a veces no la no la ven porque, pues, lógicamente es detrás de cámara. Ana sí nos acompañó, pues, Jenny, por diferentes cuestiones, diferencias de horarios, no se pudo conectar tan a esa hora, pero, pero igual nos acompañó. Bueno, y también muy especial, un saludo ahí a nuestra presentadora estrella. Sí, nuestra presentadora estrella, también chica, fue de Perú, Antoinette Damián que hace parte del equipo del Lesgo Lesgo de Lesgo Robot, que ahí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque el Lesgo Robot hay que darle una mención especial, eh, porque el Lesgo Robot nos ha acompañado en varias competencias, ellos digamos que son el, el, el, el, el, el, el, el MIC, el, los microfonistas, los presentadores, eh, los que están con nosotros ya de forma muy oficial, eh, han, han estado con nosotros en varios torneos, entonces... Eh, en especial a nos acompañaron porque creyeron en la idea y digamos que es un patrocinio que ellos dieron ¿no? entonces eh, a Dino y a, y a todo su equipo pues lógicamente a Yomo a Antoinette, pero que todos conocía Yomo en el Bajo Mundo eh, ella nos, nos hizo la presentación súper súper bien bueno, creo que ya empezamos con lo que queremos todos saber ¿Con qué categoría empezamos, Sarita? Vamos a empezar con Robotech. Con RoboSketch, listo. En Chau, es que es. en RoboSketch, cuéntanos el tercer lugar. ¿Para quién va el tercer lugar? Bien, el tercer lugar fue para Bolívar Coding, el robot Ubu. El Ubu. equipo de Ubu en Colombia. <ríe> Ese que, fue que, el tercer lugar. Mira el que tú le estabas cambiando el nombre, ¿no? Le estabas cambiando el nombre en la presentación. Sí, sí, no lo, no lo hacía con la emoción que era Bueno, pre felicitaciones al equipo Bolívar Corín hubo a su entrenador a, a, a Ronald que es un, un, una gran persona y que, y que con esta chica la logró motivar o sea, yo le, yo le dije a Ronald me dijo, uy, va, le voy a decir a las chicas a ver si se motivan, que no sé y me dijo, no hermano me tocó frenarlas porque me iban a salir como 15 equipos o sea que súper bien para Bolívar Corín. Bueno, segundo lugar. El segundo lugar fue para Starbots Mimosa de Colombia también. Starbots Mimosa, este es para Maiza. Maiza, felicitaciones. Te cuento que Starbots es el equipo eh, eh, de robótica de mi colegio, de donde yo trabajo. Y Maiza. Es una chica, bueno, hay que hacer una aclaración porque todos dirán, y los tiempos, vea, todos los tiempos están muy claros. Ya se les enviaron a los equipos, ya los equipos tienen los tiempos. Incluso eh, esta chica ni, no la entregó ni tan rápido. Si no estoy mal, este, este reto realmente lo entregaron relativamente tardecito, sí en cuanto a tiempos pero, pero, pero, eh, digamos que independientemente de los tiempos, eh, bueno, fueron los segundos, es que solo, el reto solo le entregaron tres equipos de los 14 que había, eso hizo que, que afortunadamente, pues, para la caso de esta chica, eh, hizo que hubiera en segundo lugar, ella lo entregó a la hora, en 63 minutos, y el primer equipo lo entregó, en och el tercer equipo lo entregó en 85 con unas penalizaciones, quedó en 88, y Maiza lo entregó en, eh, en 63. Entonces, digamos que ahí están los, lo que es, eh, los tiempos para clarificar eso, ¿no? ¿Para que, porque dirán, ¡ay, no, claro, Eduardo! No, no, para nada. Es más, ellas me decían, Eduardo, ¿cuál es el reto? Y yo, yo no les puedo decir. Tenía dos equipos y solo uno de ellas entregó, solo tres equipos de los 14 entregaron. Y, lógicamente, el equipo que más rápido le entregó, vamos a decir, tuvo unas penalizaciones, pero igual con las penalizaciones le dio para ganar. Entonces, vamos a decir cuál fue el primer equipo. Bien, el primer lugar fue entonces para Café Bot, Robot Café Bot, también de Colombia. El Robot Café Bot, oh, de Café. nuestro amigo Javier y Chaylo, Chaylo. Chaylo fue la que eh, hizo este reto, entonces felicitaciones, Chaylo Sofía. Ahí felicitaciones para Café Bot, que sería el primer lugar en el reto Robo Sketch. Bueno, seguimos avanzando. ¿Y qué categoría nos queda ahora, Sarita? Vamos con la categoría de Distril. Distril, tercer lugar de Distril. Fue para Saltybox. El, el equipo SaltiBot, el robot Raptors. Raptors de SaltiBot se lleva al tercer lugar. Eh, bueno, felicitaciones. Congratulations to SaltiBot Raptors from the Philippines. Congratulations, my friends. And you got the third place in this drill. Second place, segundo lugar. El segundo fue para Tagatai Sci Science, que fue el robot Ali ¿Alite? Alitea, or, Ali a, Alitea Alitea <laughs> see, Alitea Alitea So Alitea Alitea for Tagatai Science Robotics congratulations to Merbin Boko and his uh, his kids his students so congratulations to the uh, kids for this uh, team First place primer lugar quién se lo lleva pam bam, bam bam También el equipo Tagatai Science y fue para el Robot Cassie. Pero casi, casi por Tagatai Science Robotics, first place, congratulations. Bueno, aquí hay que decir una cosa, eh, Sarita. Resulta y sucede, resulta y sucede que el equipo de Tagatai, bueno, en el tercer lugar, Saltybots got 33 minutes, tuvo 33 minutos, lo entregó. Tagatai Science Alitea lo entregó en 8 minutos. 8 minutos fue Alitea. Y el equipo, ojo, atención a esto, el récord lo tenía Tagatai Science Robotics con 6 minutos, que lo hizo en el rollo eh, Papa, en el Paraguay-Panamá. ¿Sí? ¿Te acuerdas que hubo un récord ahí de este equipo y todos creí creímos que, sí, que era imposible superar ese récord? Pues, ¿qué crees? Lo superaron. Lo superaron. Cinco minutos para Tagatai Science, Robotics, Five Minutes. Todo está, yo, yo quedé con la boca abierta. En el momento que estaban grabando el video, de entrada se escuchaba mi voz en el Meet. O sea, yo no había terminado de explicar sí. cosas y todavía se escuchaba mi voz en el Meet. O sea, que fue súper Sí, súper yo lo escuché rápido. clarito. Súper, súper eh, rápido. Muy, muy felicitaciones para Tag Tai Congratulations to Tag Tai Science Robotics. Uh, y bueno, felicitaciones. Ahora sí, el último reto que tuvimos el día de hoy. Bien, el tercer lugar fue para Bolívar Corin el robot Ubu. Para Encoloring. Entonces vamos en coloring con Bolívar Corin con el robot Ubu. Felicitaciones de nuevo Bolívar Corin Oliver Cohen hoy estuvo finito y eso que tuvo con qué ganar, porque si hubiera hecho el mismo tiempo de la primera ronda, hubiera ganado, pero bueno eso pasa, sí. pero igual súper bien tuvo el tercer lugar en la primera ronda y en la segunda también, o sea que excelente para Oliver Cohen. segundo lugar fue para el equipo Tagatai Science y fue Robot Cares. Robot Curse paying science robotics de nuevo Mervyn Boko y, uh, y sus chicas to coach Mervyn and his girls. Congratulations to the girls for Tagatine Science Robotics. Curse is second place in coloring. Okay. Y el primer lugar. El primer lugar. El primer lugar fue para RoboSapiens, el robot Comet Bot. Comet Bot de RoboSapiens, felicitaciones. Eh, congratulations, guys. Uh, congratulations, girls. A las niñas, felicitaciones. yo no se acostumbra. Pero bueno, felicitaciones a todas las chicas. Que verdad lo hicieron súper, súper, súper bien. Y bueno, vamos a ver cómo quedó esa tabla de posiciones. We're gonna take a look at the, these results at the position tables by teams. A la tabla de posiciones por equipos. Entonces empecemos en sexto lugar. Bien, en sexto lugar tenemos el equipo de SaltyBots, sí. que se llevó una medalla. Una medalla de bronce. Quinto lugar, Pablo. Una Arturo, medalla de bronce. Con dos de bronce. Sí. Listo. Sí, Star Bot en cuarto lugar con una de plata. Perfecto, tercer lugar, Cafebot con una de oro. Segundo lugar con Robo, Robo sapiens con uno de oro también. Y primer lugar para Tagatai Science Robotics, con una de oro y dos de plata, para un total de tres medallas. Tagatai Science Robotics, first place by Teams. Y ahora nos sigue el resultado por países. Entonces yo voy a decir el segundo y tú dices el primero. ¿Listo? El segundo lugar ¿Listo? se lo lleva mi patria bella, mi patria querida Colombia con cuatro medallas, una de oro, dos de plata, dos de bronce, una de oro, una de plata y dos de bronce, para un total de cuatro. Colombia, el primer lugar. Se lo lleva Filipinas con un, dos de oro, dos de plata y una de bronce, en total cinco medallas. Excelente. Felicitaciones. Congratulations to all the teams from the Philippines. Desafortunadamente hay ni Perú ni México ni Argentina ni Panamá lograron medalla, pero bueno, eso en la próxima oportunidad esperemos que se afinen. También hay una cosa que hay que decirlo, todo hay que decirlo Sara, no es muy importante que participen en los otros torneos, que participen en los torneos de sus países, porque esos son los que dan la experiencia y una vez tengan la experiencia pues pueden competir Sí, a mismo. Y vimos que ya Filipinas. Son competidores de, de respeto y bueno, Colombia eh, sí, ya, ya ha... ellos han impuesto sí, sí, bastante, y Colombia también lleva muchos equipos eh, mucho tiempo participando, entonces bueno hay que, hay que darle, darle fuerza a eso bueno, vamos, aquí tenemos una diapositiva muy especial porque aquí está el récord aquí está de nuevo el récord de Filipinas, de los cinco minutos habilitaciones a TAC, science Robotics. Y bueno, y aquí viene ya la sección de... ¿Qué sigue? What's next? Entonces, Sara, vamos a hablar un poquito de qué sigue. Vamos, el, en mayo tenemos el Steam Task Global Fest. ¿Sí? Que es un reto solo para los retos... Eh, eh, o sea, un festival solo para retos Steam Task, que es de innovación. Ya las inscripciones están abiertas. Please be sure you... Register for this. This is the innovation challenge. Registrations are open. It's going be on May 1st and October 29th. It's a video. Everything is already in our website, in robojam.live. So go ahead and take a look so you can register and uh, register all your projects. Este año va a ser eh, sostenibilidad ambiental. O sea, un video. Es mejor dicho, esos proyectos van a quedar para salvar al mundo. Y lo otro que se viene también, eh, Sarita, es el 19 y el 20 de febrero vamos a tener el primer Roboyam del año, primer nacional. Que es Roboyam Chi Chi Chi Lele. Le, le. Chile. Roboyam <ríe> Chile, la tierra de Condorito. Sí, la, la tierra del pastel de choclo. Para que allá, mejor dicho, en Chile nos estén acompañando RoboJam Chile. Solo equipos chilenos y equipos eh, que no tengan representación de RoboJam. Me explico. En Sudamérica, por ejemplo, los únicos que no tienen representación son Brasil y Uruguay. De resto, todos los países de Sudamérica ya tienen torneo de RoboJam para el año entrante. En Centroamérica tenemos ya El Salvador, Honduras, México y Panamá. Después, ¿cuáles no tienen? Guatemala, el, eh, Guatemala, Costa Rica, por ejemplo, Bélice, aunque a veces se nos olvida que Bélice es Centroamérica, ¿sí? pero Bélice también, Estados Unidos, Canadá, pueden participar. Y ahí, bueno, y todos los Europa, Asia y África. África no tenemos ninguno, eh, todos los equipos que quieran participar. Eso sería todo. Entonces, Sara, no queda sino despedirnos. Yo creo que, no sé si quieras decir unas palabrillas. Eh, sí, claro. Eh, bueno, fue un primer buen torneo. Ya sabemos que tenemos fecha para el año entrante. Este sí ya va a entrar en las rondas clasificatorias. Así que, chicas, a ponerse las pilas y demostrar que sí podemos y, y que vamos a tratar de entrar a esos récords. Eduardo. Así que bueno, gracias a todos por lo que nos acompañaron y nada, muy feliz y contenta de este primer torneo. Y, y, y la verdad que es que, eh, sí, hay, que, y que verdad, hay que decirlo. Sí, sí, sí, eh, para eh, para tenemos que sí. también, recordar que tenemos premios, premios este, este miércoles, ¿no? Los Robo Llama Awards son este miércoles a las 8 de la noche, hora Colombia. Sí. Entonces, eh, bueno, entonces para que estén con nosotros. Y eh, recordarles, recordarles que eh, Bueno, el Jam Glam va a ser 8 y 9, 8 y 9 de octubre el año entrante 8 y 9, october 8 y 9 next year. And this coming Wednesday on... Oct eh, Wednesday for us Thursday for the Philippines, para Filipinas ya es jueves eh, eh, Wednesday, 8 o'clock We have uh, Colombia, that will, will, that means 9am in the Philippines on Thursday we're gonna have the RoboJam Awards entonces los RoboJam Awards, no se los pierdan eh, spoilers muchos premios <ríe> no, eso no es spoilers, los premios de todas maneras, bueno, Sarita no es que no darte las gracias nos despedimos, y recuerden esto fue RoboJam Glam chao, chao, chao girls, learning and making, chao chao Tchau, tchau.